¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre eh, adjetivos personales. Empezamos. Bueno, adjetivos, nos acordamos que también es el mismo, el mismo gesto que se hace con, para dueño o amo, pero en este caso es adjetivo. No confundir con el pulgar, que sería vago. Por ejemplo, una persona vaga, que puede ser, por ejemplo, una persona vaga o una persona trabajadora. Hablando de adjetivos, por ejemplo, una persona puede ser guapa o fea. Puede ser joven o vieja, buena persona o mala, inteligente, inteligente o despistado, o torpe, o tonta, tonta. Eh, puede ser una persona alegre, persona alegre, antipática, antipática. Hace mucho la expresión de la cara, o sea, una persona alegre como que sonríes un poco, antipática, cara de asco, o triste. Lo bajas y pones cara de triste, una persona triste, eh, o una persona alegre, de vivaracha. Puede ser una persona nerviosa, nerviosa, o eh, calmada, o puede ser una persona valiente, valiente, o cobarde débil o fuerte, puede ser pesada, persona pesada o sosa, eh, yo creo que hemos dicho muchos. Vale, gracias, adiós.